Hemos estado presentando la performance Umbral, que trata sobre el tema de la locura desde una perspectiva de reivindicación de la locura. Es un elogio a la locura, como un estado de iluminación muchas veces, ¿no? de lucidez, pero que es eh, sumamente despreciado por una sociedad cuerdista que busca el control no solo de los cuerpos y las cuerpas, sino también de las mentes y bueno. La obra más o menos ha tratado de visibilizar mujeres eh, en una cápsula, en una mesa que podría ser también eh, una mesa, un cubículo, un cubículo en un psiquiátrico o un cubículo donde te estudian, ¿no? entonces eh, y la burbuja o la cápsula representa también eso, el que no se observan desde afuera los médicos. ¿no? Hay pacientes que han llegado a estar en, encerrados en piezas de, de seguridad y los ven a través de cámaras. ¿no?